suerte está Eduardo Robinson, economista, a quien siempre molestamos. Cuando hay algo que no entendemos, enseguida buscamos a Eduardo para que con palabras sencillas nos pueda explicar. A ver de qué se trata. Eduardo, buen día y bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Naomi y Carlos. Un gusto saludarlos y para nada es una molestia, por el contrario, es un gusto siempre estar comunicado con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por la predisposición y hacerte el ratito. Imagino que en el medio de, de todo esto que se habla, empecemos por, independientemente de quién no da estas declaraciones, pero se puso y se instaló en la, en la agenda esto de la dolarización. ¿Qué es? ¿Qué pasa con esto? Bueno, mira, Naomi, este, vos primero para para poder este, explicar un poco de en qué consistiría, porque no sabemos tampoco, estamos hablando todas cuestiones potenciales, en qué consistiría ese proceso de dolarización. Lo primero es que tenemos que entender que estamos en un contexto de una economía, de un modelo macroeconómico que muestra desde hace ya bastantes años eh, síntomas de fatiga y lo que vamos viendo en la política económica, entre comillas, política económica. ¿Por qué digo esto? Porque eh, por ahora lo que hemos visto en los últimos años es que las sucesivas gestiones han ido como emparchando la situación, tratando de que eh, bueno de, de, de evitar, digamos, este eh, bueno eh, ponerle un poco más de tensión política sobre todo a esto y claramente bueno cuando uno termina de de analizar la situación va que parche en parche la situación y este modelo macroeconómico está totalmente eh, fatigado no no da para más y entonces estamos viendo bueno eh, en la superficie que se ve, y bueno, se ve un dólar por arriba de los 400, 430, 440, vamos a ver la apertura de hoy, eh, una inflación eh, que es muy alta, eh, estamos viendo un sector público que se ha quedado sin financiamiento, estamos viendo distintos tipos de cambio dólares para cada sector de la actividad económica, es decir, una economía totalmente eh, desordenada, una economía que no encuentra... Eh, rumbo, y por supuesto en el medio, vos, yo, Carlos todos los que nos escuchan, los agentes económicos, eh, que tomamos decisiones todos los días y que no entendemos muy bien eh, hacia dónde va la economía, lo concreto es que cuando uno llega al supermercado cada vez puede comprar menos en ese marco, en ese entorno desde hace ya bastante tiempo cuando suceden este tipo de episodios, es que para poder, eh, llamémosle así, modificar la cuestión económica, aparecen todas estas cuestiones de eh, dolarizar la economía, volver a una convertibilidad, eh, tratar de eh, bueno, este, cerrar tal cosa, abrir aquello, bueno, una serie de propuestas que la gente, por supuesto, no termina de entender muy bien. ¿La dolarización en qué consistiría? Porque hay que contextualizarlo, porque si hablamos solo de dolarización, ¿en qué marco? La dolarización implica lisa llanamente que la Argentina va a adoptar, pierde su política monetaria, va a adoptar el dólar eh, como moneda, llamémosle así, con lo cual este, vamos a depender, por supuesto, de lo que suceda. Nosotros no manejamos el dólar, no tenemos incumbencia en lo que tiene que ver con el dólar. Pasamos a depender de otra economía, de la economía norteamericana, que es precisamente la que tiene las la divisas ¿En qué consistiría? Primero, para poder dolarizar hay que tener toda la cantidad de pesos que están circulando en la economía, eh, transformarla, por supuesto, a dólares. Y también se propone el cierre del Banco Central, es decir, no tiene sentido el Banco Central porque nosotros no emitimos moneda y eso es lo que se llama eh, la política monetaria, es decir, precisamente eh, ir, eh, bueno, manejando, llamémosle así, todo lo que tiene que ver con eh, ...la cantidad de dinero que hay en la economía... ...las tasas de interés... ...bueno, nosotros renunciaríamos en ese caso... ...a esa posibilidad, a esa política... Bueno, ...es decir, estaríamos renunciando... ...a un instrumento de política económica... ...en estos momentos en los cuales la Argentina... ...tiene, como te decía, que eh, cambiar su modelo macroeconómico... ...porque es un modelo emparchado por todas partes... Eh, ...desde mi punto de vista... Ir a una dolarización implicaría, en primer lugar, tener la cantidad de dólares suficiente que hoy la Argentina no los tiene, es decir, tendríamos que recurrir los las estimaciones, las estimaciones, esto no está hecho el cálculo eh, preciso. Están hablando de por lo menos mil millones, mil millones, es decir, un préstamo similar al que obtuvo el presidente Macri allá por el año 2018 para poder dolarizar la economía. Eh, a un tipo de cambio muy alto, más allá de los 1.200, 1.500 pesos eh, por dólar. Pero eso, supongamos que se pueda hacer técnicamente, no resuelve los problemas de fondo. Claro. ¿Cuáles son los problemas de fondo? El déficit fiscal, las cuestiones que tienen que ver con la calidad de, de generar empleo, la falta de crédito, etcétera. La dolarización por sí misma no resuelve esos problemas. Entonces, dolarizar la economía implica... Eh, no solucionar los problemas de fondo y eh, no quiere decir que inmediatamente la economía entre en una en un círculo virtuoso, llamémosle así eh, para nada, porque se soluciona una parte por eso es que, y cierro un poco con esto en el año 91, eh, sí, 90, 89, 90 cuando fue la hiperinflación eh, también, digamos, eh, eh, se barajaba la posibilidad de dolarizar la economía y finalmente terminamos en eh, el sistema de convertibilidad que era, eh, por ley, eh, un peso, un dólar. Claro. Y bueno, la convertibilidad terminó en el año 2001, eh, sabemos de la manera en que terminó, ¿no? Uh -huh. Ahí hoy también nosotros, bueno, fuera del aire lo, lo comentábamos, teniendo en cuenta otras experiencias e inclusive uh -huh. hablando, ¿no?, lisa y llanamente, de, de lo que nos ha pasado como país, eh, el hecho de, del comentario o creer que es tan simple que a partir de este momento, si eso llega a suceder, más claro. allá de las propuestas y la campaña, no, vamos a, dejando eso de lado, creer que si hoy cobro 100 pesos voy a tener 100 dólares. No, no, claro. no, es eso. No, no, no, para nada. No, no, porque eso implicaría, eh, eso eso es eh, remitirnos precisamente a lo que te comentaba recién, claro. la implementación de la, en el año 1991 de la convertibilidad, donde eh, 10.000 australes empezaron a valer eh, un dólar, luego en el, enero del 1992 eh, se le quitan dos ceros a nuestra perdón, cuatro ceros a la moneda por lo tanto quedó y se cambió la denominación a la actual denominación que es el peso uh -huh. entonces ahí sí teníamos un peso un dólar pero eh, con otro tipo digamos de, de macroeconomía con otro contexto hoy en día eso no se puede hacer porque primero no hay reservas en el Banco Central eso se hizo porque había no solamente estaban las reservas eh, en dólares, eh, no no no el 100% en ese momento de las reservas internacionales estaban en dólares, sino que también estaban en, respaldadas por bonos externos los denominados bonex en su momento pero eh, se podía dolarizar la economía en estos momentos precisamente el problema que nosotros estamos teniendo entre otras dificultades es que eh, no hay reservas en el Banco Central claro. eh, y es por eso que la, los agentes económicos están mirando eh, falta de reservas, el dólar soja 3 que no está funcionando eh, están mirando que al gobierno le cuesta controlar el gasto, eh, bueno todo ese tipo de, de factores que están observando, es precisamente lo que lleva a una fuerte dolarización, porque también este, sube la incertidumbre política, cuando algún candidato, alguna propuesta política, habla de estos temas y no se explica en profundidad en qué consiste, y la gente como vos decís, piensa en la magia, bueno, lamentablemente tenemos también este tipo de comportamientos en una economía hipersensible como la que estamos teniendo en estos momentos. Claro, y aparece el personaje como Miley también con esta propuesta, entonces confunde también un poco a la confunde. gente que está, que está en una situación terrible con una inflación en alza, que ahora vamos a tener que repasar en un ratito cuánto necesita alguien mm. para no ser pobre, Y hay toda una situación que se está dando y que aparecen este, estas promesas que confunden y claro. mucho. Por eso está bueno aclararlo. Confunden. Claro, confunden porque son, eh, a ver, eh, supongamos que se puede hacer y esto, obviamente, en la en la política argentina por ahora todo está abierto, todo puede pasar, etcétera, etcétera. Pero supongamos que esto se puede hacer ahora. Sí. Como te decía recién, no resolvemos los problemas de fondo porque eso es una parte monetaria, pero lo más peligroso de todo. O es que estamos renunciando a un instrumento de política económica, como es la política monetaria. Acá no se trata de cerrar instituciones como el Banco Central, etcétera. Acá lo que se trata de tener eh, todos los instrumentos posibles de política económica, tener una economía normal, no tener una economía... A la a veces me gusta llamarla así a la, a la Harry Potter, donde uno dice hay, hay cosas extrañas, este, cosas este, exóticas, etcétera. Tenemos que ser algo eh, normal, tratar de eh, tener en nuestra moneda un banco central eh, responsable, eh, un gasto público que se pueda financiar con los impuestos, un sistema tributario que aliente la inversión. Eh, necesitamos ir hacia un rumbo de cierta normalidad, no a este tipo digamos, de espasmos que tenemos en la economía argentina con inflaciones altas y mirando siempre, tratando de mirar Culpable. Yo creo que hay que asumir las responsabilidades y resolver los problemas. Uh -huh. Entonces, este, cambiar el foco de la cuestión es equivocarnos nuevamente, me parece, de rumbo. ¿no? Por último, ahí haciendo el, el balance y el cierre, teniendo en cuenta que otros países dolarizaron su economía es un caso muy particular de cada nación o sea que tampoco podríamos ser nos puede servir claro. ahí para regirnos o, o, o comparar o creer que porque otro país le fue un poquito mejor mm. a nosotros nos va a ir mejor tiene que ver digamos con la idiosincrasia del país tiene que ver exactamente con idiosincrasia y, que, y también con el, eh, el propio tamaño de la economía. En lo que estamos viendo de países de algunas experiencias de dolarización, como Panamá, Ecuador, etcétera, eh, son economías, este, digamos, de, de, de un producto bruto interno mucho más reducido que el argentino. Entonces, este, nosotros irá a depender, digamos, de la política eh, norteamericana atados a una moneda dura con nuestra con una productividad que nosotros la tenemos muy baja con respecto a la economía de Estados Unidos etcétera me parece que es eh, no es lo mejor en estos momentos no es lo mejor para la economía argentina eh, perder un instrumento tan valioso como la política monetaria y sobre todo porque no va a haber bancos tampoco es decir los bancos y eso van a tener que cambiar su forma de funcionamiento porque la esencia del banco central es precisamente eh, bueno eh, entre otras cuestiones eh, controlar todo lo que tiene que ver con eh, la situación del sistema bancario, los plazos fijos, la, los encajes, o sea, toda la política monetaria que va y la política bancaria que va a través del Banco Central. Dolarizando, eso va a perder totalmente sentido, entonces el ahorro, todas esas cuestiones, digamos, van a ser bastante, me parece, complejas eh, y que no, como te digo, ojalá fuese que... A ver, eh, ya lo hubiesen hecho los otros países que han tenido inflaciones, este, eh, mucho tiempo, digamos, dolarizar no implica por sí mismo una solución de fondo a nuestros problemas, esto es lo que tenemos que entender. Gracias Eduardo, como siempre, Eduardo Robinson, economista, por tu tiempo y por la claridad para, para este tema. No, por favor, Carlos, el gusto es mío, eh, será hasta, hasta otro momento que tengan un excelente día. ¿eh? Gracias Eduardo, igual para vos, y gracias, Adiós. la verdad que lo, lo bueno. dirás.